Son una gema de vida. Me tiene que pasar, literal, de ese monstruo pasar, eh. La tercera no va a la vencida, no. Cuánta vitalidad tiene. Me tengo que subir la vitalidad, sí. Tiene razón. Tiene razón. Tengo que subirme la vitalidad. Sí, sí, sí, sí. Tengo 16. Me he focalizado tanto en darle ataque que, que estoy jodido ahora. Pero bueno, yo creo que ya este trae si lo hacemos ya bien, en plan, ir y... No me, no me voy a quedar ni con el bicho ese esqueleto, o sea, que le den. Con el Weaver ese esqueleto se va a quedar ahí, esa, a Toa. Y me va a dar igual, eh, o sea, que le van, le van a dar por el culo. ¿Me dará ahora? No me da, menos mal. Ya llegué, mi papá, mi papá. ¿Qué pasó, papapana? Como ayer yo te di en, en la historia, qué puntazo. Que te lo vi, ¿qué pasó, mi hermanito? Alan, ¿cómo, está? ¿Cómo estás y cómo va tu sabadito? Agueroso, Aquí estamos, eh, después de haber ya jugado toda la tarde, básicamente, al Fornique en el Chrono Beacon de Age, que está guapísimo y complicado. <ríe> me alegro, ayer también te vi que estaba jugando ahí a full al Rainbow, al Rainbow a, a punta pala. Espera, espera, espera, espera, espera. que falta, me ha dicho algo. Hey, ven. Yo reparto los puntos por igual: uno de vitalidad, el otro de fuerza o agilidad, depende del arma que lleve. Vale, intentaré hacerlo más safe en ese aspecto. Me duele hasta la pestaña normal, Tiene esta estar súper cansadita Intentaré economizarlo El siguiente nivel que me va a dar eh, En este... O sea, este bicho Vale eh. Don't kill, easy, easy clap Vale, ahora me ha pegado pegar con este golpe, ¿no? O sea, con el otro brazo Me ha dado, tío Me ha dado, chavales Uf, ese no me ha dado de milagro, pero bueno. Espameo, espameo que te caga. Vale. Va, intento hacer lo que dijo Balta antes, esquivarlo y pegarle. ¡Uh! Con el segundo golpe, a ver. Es súper lento, ¿no? tenemos que aprovechar la lentitud que tiene. No, hijo puta, hijo puta. Quiero pegarle. Ah, no me da dejar. Wey. No, eh. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Primera piedra de, de dragón. No, se ha quitado ya Vale, esquivamos Esquivamos y pegamos, va, lo ha hecho bastante No, esa me la ha comido, me he girado para donde no era, tío No way A ver si me deja No, me lo ha comido, tío Va Joder Por querer hacerle el golpe, tío Voy a intentar ver si falla el golpe, ahí va Vale, creo que me da tiempo, ¿eh? Creo que me da tiempo, ¿eh? A ver si... Esquivamos, vale, nice. ¡Ah! Vale, a dolor, aquí a hierro, a para adelante, a para adelante, pa a full. No, no, no, no, full ni, ni leña. Tengo que esquivar y ya está. No, no, no. Vale, va a morir, va a morir, va a morir. Hay Garrett, hay fucking Garrett, hay fucking Garrett. Me da igual un golpe. Vamos, nice. <ríe> Bien. <ríe> ¡Golem! ¡A la cuarta! <risa> Ahora sí, nos está yendo súper bien en el Rainbow. Me alegro, mi hermanote. Carol, ¿qué pasó? Buenas, te pillo en plena pelea, no pasará, ¿cómo estamos? ¿Cómo va tu sabadito? Y hemos llegado aquí, eh, eh, lo que llamamos de gameplay, del Cronos hemos llegado hasta aquí, que está bastante guapo. Este boss me ha gustado. Un poco complicado porque había un bicho que me estaba jodiendo, pero bueno. <risa> Oye, qué tarde, eh. Porque no pasa nada, Alan, sin problema. Hay que re-gamer, va, esto así, menos mal. Y está durmiendo. Hombre, tendrás que también reponer fuerzas, ¿no? De toda la semana. Mariquita, es que iba hacia un lado, no hacia adelante. Es lo que me ha pasado, aro, aro. <ríe> Me lo he comido, Balta. Vale, eh. Con, vale, vale. Pues, intentaré repartirlo como he dicho antes, Barta. Lo que pasa es que me daré un puntillo más de vida. Para que equilibrarlo un poquito. Este bicho se ha ido ya. Era un cabrón. ¿Cómo te gusta comerte las cosas? Eh. Tasty. <risa> había ahí un chamán o sea creel y no sé qué pasa tío la punta de lanza sácala una foto no vale me ha quedado claro es por el primer portón que abrimos me cago en la puta o se voy a tener la galería petadísima vale prende la mecha en tres dos no me pega al final lol mato what los tres golpes me lo he comido literal literal ahí estaba Balta, madre mía, es que claro, eh, va para adelante y para atrás. Eh, eh, me, me quedo dones muchas veces. No sé ser el testigo de esto. Quizás tiene una pica de esperanza en este desolado reino. Toma, como prometí, ¿qué? Esta arma rápida como un látigo combina la velocidad de un mayal con la destrucción de un martillo. what? Vámonos ya, ve ¿Qué? Hola. ¡Lucero del alba! <risa> ¡Qué guapo! A ver cómo pega ¡Hostia! ¡Castelvania! ¡Hostia! ¿Vale? ¡Ah! ¡La ha cagado, ¡La ha cagado. ¡No! ¡Le he dado al tirángulo sin querer! ¡Qué calentito está el PC! Normal que esté calentito Le estarán metiendo caña ¿Qué coño? Eh... Vale Voy a mejorar Un nivel esta ¿Vale? Solo un nivel a ver si saca... Ay, ah, me, me la ha puesto la otra, seré gilipollas Para sacarle rentabilidad Solo tweets wow Como veis aquí, da vuelta a full No sé qué hacer, claro Me quedo rayado Aquí tengo que poner o tirar una poción o algo Es que claro, se brilla mucho Brilla mucho, o sea ¿Qué, qué podemos hacer aquí? O sea, tirar algo Bueno, tirar algo, no, no creo que nos deje tirar aquí algo Oh, avanza donde había una emboscada. Aquí, el... ¡Ay, aquí, aquí pillamos esto, ¿no? O sea, ayer nos, nos trajiste... ¡Ah! Y... ¡Oh! ¡Qué cagada, qué cagada! <ríe> ¡Qué maleza, tío, qué maleza! Lo siento, lo, lo siento, gente, lo siento. Que ahora veros más, que, que sois mi bruja en este juego ahora mismo, porque es cierto que estaba perdidísimo. No me acordaba de esta zona. Incluso pensaba que aquí terminaba y que era una habitación. La de la princesa, pero eso no no, no, no concordaba con, con... el <ríe> sitio. Sí, me cago en mi puta vida. Aquí está Que, que, que sí soy, soy el más manquito del mundo Al menos mal que tengo el mejor chat de Twitch y Siempre me estáis ayudando Lo agradezco Esto parece como el mundo pintado de Ariadne de, de Dark Souls, tío ¿Puedo entrar adentro? No, ahora Hostia, ¿no? Qué guapo Hostia, tú ¿Nuevo bicho? Pa pa parece que no tiene mucha inteligencia Y tampoco escudo Eso es bueno Eso es bueno <risa> Gracias, Carlos, de nuevo, me cago en la puta Qué guapo, o sea Qué guapo Me recuerda a Clonoa Esta parte, bueno, a Clonoa y un poco a Star Wars, ¿eh? Cuando son contra los chiwis <risa> Me recuerda a esto, qué guapo O sea, el juego tiene su rollo Es eso, me, me, me hace mucha gracia El juego que tiene su fantasía de quedarte eh, Rayado, y dices, ¿y hey, por dónde está el camino Correcto? Que, que realmente no lo Encuentro, eh. te quedas súper trachet. Me pierdo, es qué es eso A ver, también estoy acostumbrado mucho a Dark Souls Y ya sabéis que Dark Souls no es lineal en sí Bueno, sí es lineal en sí Y entonces es diferente Compartir un meme, por supuesto Mándalo, pues, ahora te damos permín en dos segundos de machine y directamente lo, lo bicheamos Esta zona es para Ah, para los que no hayan jugado una zona que sale en el... Re Remain from the age ¿en serio? Me defiendo y supongo que vamos haciendo nuestros pinitos Y subiendo nuestro nivel siempre Pero es obvio que siempre va a haber alguien que toque las pelotas Que venga a carroñar de tercero Que venga a tocar la... yo que sé, la verga, ¿sabes? En el sentido de que te mate de un tiro, que no te mate de un tiro Que tengas movilidad, que gane la partida Que pierda la partida, pero bueno, que le den Que le den por culo Y el que tiene... Esa fobia... Hola, me llamo Ruiz y tengo... ¡Pip, pip, pip, pip, pip! Deja algo. <risas> Calvofobia, y mi madre. Muy, muy guapa la ambientación y los sonidos. Está muy, muy chulo. Realmente está currado, Molvin. Me... O sea, en plan... Es bonito. Es un juego bonito. No tiene escenario feo, por así decirlo. No tiene puto escenario feo. Bajo mi punto de vista, de momento no encontrado ninguno. Como en Dark Souls 2, que encontráis... Eh, pues eso, escenarios que no tenéis ni puta idea de qué hacéis en ese escenario. ¡Oh! ¡Es ninja! Es un... Vale Wow, wow, wow, wow No le podemos desestabilizar, vale Cuidado, no tenemos piedras para curarnos O sea, frascos de esto del juego no tenemos Avanzamos progresivamente está muy chulo, Molvin Me alegra también que os guste, la verdad Porque sabéis que siempre me gusta indagar Y buscar nuevos juegos que a todos nos guste Incluso que nos llame la atención O nos transmita a otro lugar Sabéis que como connotación bajo mi punto de vista Los juegos siempre me han dado Desde bien pequeñito La posibilidad de transportarme a lugares De los cuales ya incluso ha pasado tanto tiempo que desconozco incluso eh, to todo lo que añoro, ¿no? Ser pequeño y descubrir un juego nuevo Jugarlo, tastearlo, todo, todo Tiene una trompeta Vamos a ver qué podemos... Estos son los puzzles, los típicos puzzles que te he dicho, Molby Que están bastante chulos A mí me da uno... Un no sé qué... La tripofobia ¿Y eso? ¿De qué es eso, Nicole? Podemos también buscarlo Subfobia Subfobia a los subfusiles, ¿eh? ¿Qué pasó, Eder, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va tu sabadito, mi hermanote? Bitfobia, o sea, bitfobia, porque los bits os dan miedo Increíble ¿Qué tal cómo van? Muy bien, eh, la verdad Estamos jugando eh, ahora mismo al Chrono Before the Age Que está bastante chulo después de casi, pues, tres horas en el, el Fortnite Básicamente, que es la cosilla, ¿no? En ese aspecto, porque queremos chilear en otro tipo de juego. ¿Hay sangre? ¿Hay sangre aquí? Yo tengo... Rumanofobia, qué cabrón, tío <risa> Ay, qué morbid Vale, eh, busco la tripofobia eh, sigo leyendo... Eh, me cago en la puta Me cago en la leche, eh, hey, yo, bro Joder Mi mano es retarder Trip Ah, no, por Dios Es la, la cosa esta Ah, Dios mío En plan, a las formas orgánicas Y cosas así, salen como Ah, qué asco Es como wow, una esponja, tío, de estas típicas de bebé Que tienen muchos huecos, tío ¡Oh! <coughs> Fatiga no puedo cuando veo las fotos esas. Ni, ni yo ni nadie, creo yo. <ríe> ¿Y cómo va tu sabadete? Tu sabadete, Super Ether, Campeón. Búscalo, lo he buscado. ¿Cómo se ha Estoy esperando. Yo que me pongo dos tetas en las manos. Qué molvid, tío. Qué molvid, Qué molvid. Vale, supongo que tendremos que buscar una, una trompetilla de esa Por aquí no nos quedamos con esta zona que tenemos que venir para acá, seguro. Ey, papá, ¿cómo va? Crack, perdón, eh, del campeón ¿Qué es eso? Estaba también eh, intentando Llevar eh, el chat a tiempo real, pero es casi imposible Pues muy bien, la verdad, estamos de Sabadete, eh, hardaré más horas hoy En directo, obviamente, estamos en el Cronos, que es un juego bastante chulo, Cronos Before Date, sabéis que podéis encontrarlo en Instant Gaming La verdad, bastante más barato que eh, En Epic Games, obviamente Pero aún así, eh, tiene su, su misterio Y su, no sé, su magia, ¿no? El juego, me mola bastante No puedo con eso, ni yo Pss, Qué rico, madre mía, jota eso es la biblia... <risa> Papá, di rápido. El cielo está enladrillado... Ladrilla, en ¿Quién lo desenladrillará? ¿El, el, el ¡Eh! Desenladrillador... Que lo desenladrille... Buen desenladrillador. Será... <risa> qué cabrón, tío... Ay, qué cutiosa. O sea, después de estar tantas horas hablando... De estar seco como una roca... Ya me siento mejor después de la muerte de mi mascota... Me alegro, campeón... No pasa nada... Date cuenta que también en ese aspecto has podido pasar... Tiempo con tu mascota... Quererla y también... No sé... Crea un vínculo no con los animales es bastante bonito Y la muerte va a estar siempre presente en este mundo, tristemente Pero bueno, aún así seguiremos siempre teniendo los recuerdos, ¿no? Y los sentimientos que es lo que nos transporta a un lugar más onírico Bajo mi punto de vista Más espiritual Bueno, proseguimos, gente eh, Vale, dentro de poco jugaré al, al Cuthead, ¿vale? Eh, un ratito al Cuthead eh, Vamos a trolear Sé que es un juego complicado en ese aspecto, pero bueno eh, Siempre me da coraje porque vamos a tener que empezar la nueva partida Pero bueno Vale, tenemos una momia. ¡Qué guapo, tío! O sea. Este juego también me, me deja con la intríngula la, la verdad. Tenemos que abrir eso de alguna manera, ¿eh? No me no encuentres eso que lloro. Nada, no te preocupes, campeón. Mil papa boing ¿What? Free Gamer. ¿Qué? Have... ¿Sí? Mil Papa boin. ¿Lo qué? ¿Campeón? ¿Super Pablo? 30k cada... <risas> Madre mía. Ah, y bueno, lo dices en plan que ha farmeado. Normal. Así que la verdad es que va por... No, está cerrado. Bloquet. ¿Vale? bloque vale Va por horas de visualizaciones, ya lo sabéis y más, y también con las batallas que <coughs> podemos poner con el string avatar al volcán de para. Parangar... dónde va? Eso es imposible, jota. Desemparanga y cuaratiras. madre mía, imposible otra vez. Empezar de nuevo el Norcuget en modo fácil Joder, papá, ¿quieres torturarme? No, no, no, en modo fácil O sea, no, intentaré ponerle el difícil Pero tenemos que hacer el fácil primero, Molvit. Yo me lo sé de memoria Pero date, o sea, daros cuenta que es complic, ¿eh? Es complic, pero me lo pondré en modo difícil Te lo puedo... Madre mía, súper locura eh, Nuevo lote de, de Sogas El experimento de eh, Foriat con Seda Entre... Entre la lagar, no funcionó como esperaba Necesitamos más, más de esos hilos Vale. <ríe> Supongo que esto es como un sarcófago. <ríe> qué bueno. Hostia, qué guapo, es un NPC. Hostia. Una viajera está cerca. Una de esas. De las que solo me llegaron rumores. Es una pachulteca. Ajena a los pan. Qué puntazo a los pan, ¿sabes? Me, me encanta. Se metió tem temiendo por <ríe> Qué Que Macaquiño, macaquiño, madre mía el macaquiño <ríe> Es más famoso que, que PewDiePie de Gref. <ríe> Yo no lo sabía, pero el vídeo que nos compartía Gilechi al principio de nosotros Necesito la flota que lleva Uf, Cuidado Ah, claro, para la estatua, Gilipollas, papajito, gilipollas ey, ey. Un, ¿un momento renuncia a esta ¿Si a ah, su valía Un acertijo propondré Tres intentos te daré Wow Me recuerda, a Pablo, a que el mono que se mete el dedo en el trasero Y se lo huele y se cae Es el vídeo más viral del mundo El que fue más puto viral, tío Es un vídeo que compartió Gilechi Y siempre me hacía muchísima gracia, eh, gracia Y me subía los ánimos siempre Dame tus acertijos Vamos Presta atención, Pazulteca Estamos jodidos, ¿eh? ¿Tres intentos o le toñamos? Ah, son fáciles los acertijos Los acertijos, be me, me tranquiliza, Balta Vivo no estoy, pero crezco Pulmones no tengo, pero respiro Dientes no tengo, pero devoro ¿Qué soy? Hmm. Give me, give me de choice Bro, el, el macaquillo me recuerda a Ibai Enfadado Ibai, tío, puti Ibai Vale Fácil, ¿no? O sea Creo yo que es fácil, un árbol <gasps> Madre mía Era el fuego Bueno, sí que tienen pulmón los árboles Soy gilipollas, le he dado ahí ¿Qué pasa, cabrón? ¿Hola? ¿Hola? ¿No me sale para enfo ¿Enfocar? No me sale para focalizarlo Hola Hola Joder, macho todo bicho Vale, a ver, Macaquiño Se me ha puesto el azul el arma Uy, ¡Oh, qué buen bloqueo Va, me va a matar, ¿eh? Mata, mata, mata, mata, mata, mata, me mata, mata, mata, mata, me mata, me mata, wow, me mata Es un bicho muy rápido, muy rápido, muy rápido Me mata, a ver, deja de objetivizar bajigo deja, de, deja de objetivizar, ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora te vas a preparar, cabrón A ver si sales de rango y te puedo objetivizar, perro Madre mía, esa putada, que la ha cagado con el acertijo Soy el más cafre del mundo Eh, vale Ese sí, sí puto muere, o sea Hola Hostia, tú, que me ha pinchado el ojo del también. Madre mía, o sea, GG El bicho es increíblemente... Guau, wow, cuánta vida tiene El combo de balta Vale, venga, morir. ¡Va a morir! Guau ¡Wow! Qué potente, chaval la siguiente opción la vale vale vale vale me parece bien me parece bien nice super cutie me parece nice <ríe> la decidí vosotros